¿Cómo estamos? <ríe> Bendecidos en nombre del Señor, maravilloso en este camino, en este camino, hacia acompañando a nuestro amado Redentor, en nuestro cuarema. Y vemos que nos va ayudando nuestro querido. Ah, Pablo, a los romanos, a ti, a mí, a todos, y nos dice Ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí Si vivimos, vivimos para el Señor y si morimos, morimos para Él Palabra de Dios Así es, hermano, querido, palabra Si vivimos, vivimos para Él, no para el mundo Vivimos para entregarnos, para hacer su voluntad que nos cuesta, nos cuesta porque vivimos en el mundo y Él dice que tienes que ser tuyo y para ti, todo tuyo, no te preocupes. Y ahí estamos nosotros en ese camino. Pero no, el Señor nos va diciendo poquito a poco, por mi lado, te conviene, ven, anda, sí pues, anda un ratito para allá, anda un ratito para acá, nos permite el Señor, pero después nos va a buscar... Y este es el camino verdadero, así que hermanos queridos, ya estamos terminando nuestras, ah, nuestros ayunos y ansiedad, estoy ansioso de tantas cosas del que el mundo me dice, bueno, estamos ansiosos de nosotros. ¿ansiosos de lo que yo quiero o ansiosos de propagar el reino de Dios? ansiosos, hoy día más que nunca hoy día más que nunca necesitamos ir al encuentro del Señor para poder llenarnos, empaparnos de Él y llevarlos a tantos, a tantos que lo necesitan están en la depresión, están en las tinieblas están ahí hermanos queridos, metidos ahí enlazados con la droga, con la violencia, con el yoísmo Ahí están, ¿por qué? Porque no tiene a nadie, no tiene a nadie que, que, que recurrir y el mundo se atará los peces que los lleva para él. Ahí está esperándote, porque si tú no vas, se pierde. Por ahí veíamos, ¿no es cierto?, en, en otra parte del evangelio de este tiempo, cómo el Señor nos va a pedir cuenta ¿Pudiste salvarlo? y no lo salvaste pero señor si sí tenía la Juanita el Pedro no eras tú Juanita y Pedro salvarnos a los que tenían que salvar pero los que tú tenías que levantar a los que tú tenías que llevar hacia adelante ¿qué él lo hizo Man, porque eras tuyo así que hermanito querido fuera la pereza fuera todo esta, que Satanás me tiene que no puede que tú inútil nada de pesimismo podemos porque si el señor me lo ha pedido es porque ya me dio todo almas para poder salir adelante. Así que hoy día ya estamos, ya ni nos cuesta ayunar porque estamos tan acostumbrados, eso es, hemos acostumbrado a dominarnos, a que no el vicio me domine, ya no que la amargura me la domine, la mentira me domine. Yo he sido capaz con el Señor de salir adelante, así que hoy día también nada de estar ansiosos por las cosas terrenales, estemos ansiosos por propagar el reino de Dios Y ese gran viaje se acabó Elías regresó y Manuel lo siguió Son tantos años fuera de Nazaret, era tiempo de volver. Ahora son hijos del mar que vuelven a su hogar después de navegar. ¿Cómo estarán sus padres y los demás? ¿Cuántos se irán a alegrar? Son hijos del Mediterráneo que han regresado después de siete años hasta Jerusalén Una gran cruz Elías mira a Manuel Algo no anda bien ¿Qué pudo suceder? Lo que sus ojos ven no puede ser no es él Manuel Mudo se quedó una lágrima rodó y a su hermano abrazó todo es tan triste y causa tanto dolor Manuel pregunta Y el carpintero de nuestro pueblo clavado en un madero, que pudo ser en el que está muriendo en esa cruz, son hijos del Mediterráneo, que han después de siete años, hasta Jerusalén llegar. Pintero en verdad nunca murió que entre los hombres se quedó y vida nueva recibió Elías volvió a nave. En el pueblo de él nunca se supo más Uno la voz del mar siguió Y el otro a Cristo se entregó Son hijos del Mediterráneo Quien regresa Después de siete años, hasta Jerusalén llegaron y por sus calles caminaron, tras una multitud a